<risa> ¡Lo hicieron! ¡Seguimos aquí! Sí, pero el punto cero está expuesto. Tienes que entrar. Oh, por favor. Lo último que necesitamos es otra copia mía dentro del bucle. No. Lo último que necesitamos es que alguien escape del bucle. Tienes que entrar y arreglarlo. Entendido, señora. Yo me encargo. Y no llames la atención de los siete. Yo... Tengo que estabilizar el punto cero y volver a sellar el puente sin dejar que escape nadie. <risa> Han comido, ¿no? De acuerdo. Localizar a los mejores cazadores de todas las realidades. Firmas trianguladas y alineadas. Ejecutar. Ah, espero que funcione. <risa> de realidad 1987. ¿Por qué las junglas de todas las realidades están llenas de serpientes venenosas y depredadores raros? Ah, en fin, valdrá la pena cuando encuentre a Maeve. Los lugareños la llaman corazón salvaje. Se trata de una cambiaformas. Según los rumores, los dioses le concedieron tres formas. Tiburón, arpía y... Um, oh, bueno, en realidad nadie vivió lo suficiente como para ver la tercera. Esto será divertido. Informe de realidad 42. El siguiente recluta se hace llamar Cóndor. Por fin conseguí que dejara de estar parado en la lluvia hablando solo sobre... flores de cerezo o lo que fuera eso. Según la leyenda local, es un espíritu vengativo dado a la familia del emperador desde hace siglos. Dicen que puede conceder cualquier deseo a cambio de venganza, no importa lo terrible u oscuro que sea. Así que tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Informe de realidad 42. Informe de realidad 312. Conseguí asientos de primera fila para ver a este tipo en acción. Eso sí que es un guerrero. Este tipo tiene los músculos, la intensidad, la... Talento para hacer eso. Vaya, qué asco. Oh, no. No, no, no. Mira, esos pobres tontos yendo por él. Regresen. Esto no va a acabar como piensan. Reclutar a este tipo no va a ser fácil. Informe de realidad 312. Conseguí a Oh, vaya. Wow. Necesito un segundo porque tengo la adrenalina por los cielos. La cosa es que... Es una casa recompensas. Una casa recompensas espacial. Y acabamos de luchar contra... No sé cómo describirlo. Tenía como nueve edificios de altura y estaba hecho una furia. Pero... Tenía láseres. Y después... Hizo... ¡Pum! Movimientos en gravedad cero. Y mi corazón sigue yendo a mil revoluciones por hora porque pensaba que era mi fin. Pero ¡Necesito sentarme! ¡Me voy a sentar! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Informe de realidad 3258. No puedo evitar pensar que algo me persigue. Bueno, sea lo que sea, le deseo suerte porque acabo de pedirme un desayuno de muerte. No, en serio, tienen que ver a este tipo. Es fuerte. Perdona, ¿me das una caja para llevar para mi camarada? Informe de realidad 3258 ¿Informe de realidad? ¿Acaso importa? ¿Cuál es el objetivo de grabar estos informes si no los va a escuchar? Perdimos el control del punto cero ¿Sabe qué significa eso? Yo diría que no porque no está haciendo nada Le dediqué mi vida a la orden Lo he dado todo ¿Y para qué? ¿Para quedarme de brazos cruzados mientras se acaba la realidad? No somos así. Al menos yo no lo soy. Ya no más. Soy el agente Jones y solicito acceso al archivo restringido 8752. Soy el agente Jones y solicito acceso al archivo restringido 8752. Oh, ¿En serio? <ríe> no hay tiempo para estabilizar la realidad, pero sí para anular mis credenciales. Soy el agente Jones y solicito acceso a todo el material relacionado con los siete. ¡Oh! ¡Genial! De acuerdo, si no van a darme lo que necesito, lo tomaré por la fuerza.